Buena, buena, ¿cómo están estimados seguidores del jueguito del recuerdo? Aquí estamos en este momento cargando un jueguito de Atari que se llamaba Saxon. Un juego que era de shooter de disparo. Bueno, la versión de disquetera era más pro que la de cassette. Tenía como esa introducción bacán que decía Saxon. Arriba dice Sega y abajo dice Datasoft. Bueno. El, el creador de este juego fue la empresa Sega y lo distribuyeron en DataSoft para los juegos de Atari 800XL, 130XE, 65 y bueno, otras, otras como se llama, plataformas más, que salieron muchas más. Ahí estoy leyendo, la MSX, la PC, la Colecovisión el Commodore, el Commodore que muchos conocen y en general para todo lo que era de 8 bits. ¿Mm? Bueno, yo les voy a mostrar un poquito ¿sí? lo que es Saxon. ¿Ya? Saxon trataba una nave espacial una hay que nunca caché que, que a todo esto abajo dice EP si alguien me puede decir qué quiere decir EP eh, puta lo aplaudo pero era una nave espacial ya, que al lado izquierdo contaba con una barra que era como la altura de la nave o sea, mientras más abajo, mientras más arriba la, la, la barra verde se se adecuaba a tu altura te decía la altura que estás llevando Abajo teníamos un hat que nos mostraba, por ejemplo, la, la benzina entre la E y la F, el fuel, MP o fall. Eh, las vías que son tres que tenemos: la EP, no sé qué será EP, no cacho. El top score y one up que es el puntaje del primer player. Se podía jugar de dos player alternativamente. Y bueno, básicamente trataba una nave que entraba en el sistema Saxon El sistema Saxon, le digo yo, porque claro, las revistas de mundo Atari siempre se Entra al sistema Saxon y destruye al robot maldito que está al final de esta cuestión que gobierna todo Al final del sistema Saxon había un robot que tenía que matar Y al matarlo ya terminaba el juego y lo daba de vuelta y partía de nuevo Más complicado, en el sentido de que nos vamos a encontrar con murallas, que nosotros tenemos que calcular bien donde tenemos que pasar, nos vamos a encontrar con unas murallas también que están con electricidad que tenemos que cachar bien así la altura donde tenemos que, que cruzar esta muralla y este juego está dividido en tres escenarios que son por ejemplo la primera la, que es la base entrando a la base, la segunda que tenéis que pelear con unas naves espaciales y la tercera parte que ya volvíes de nuevo a otra base y ahí tenéis que finalmente matar al robot. ¿Mm? Vamos a echarle un vistazo así, bien corto, eh, para ver cómo es el juego y a ver si lo terminamos al tiro. A ver si llegamos al tiro, el robot lo matamos y volvemos a darle. Ya apartamos. Y capaz que averiguemos lo que es la EP. No creo que sea la experiencia. Bueno, ahí aparece un muro al principio. Pues el weón malo. Bueno. Aparecía un muro. Ya matémonos, weón, matémonos para partir de nuevo. Ya mátame. Ya. vamos apartamos de nuevo, sorry, partimos mal. Ya, esta nave espacial que a mí se imaginaba que era el Challenger. Ya, ahí pasamos el muro. Tenemos que matar esas cuestiones rojas que son los que nos dan, nos dan energía. En la versión de disquetera, que es la que estoy jugando ahora, aparecían esas huevas amarillas que disparan un cohete arriba que de repente te matan. Ya, esta barrera hay que cruzarla. Muy fácil el primer nivel que tenéis que, claro que murió el tiro que tenéis que matar todos los elementos que están en pantalla y cruzar estas esta murallas luego de esto bueno, fíjense que, que aparecen estas naves espaciales, en la versión de isquetera aparecen estas naves que, claro, también como que se elevan y, y, y bajan de acuerdo al, al, al escenario para, para matarte ¿Mm? y ahí me estoy elevando y ahí estoy descendiendo ¿ven? entonces las naves hacen lo mismo, en cambio en la versión de casetera que era una versión más rápida de cargar puta, ahí hay una nave que es kamikaze era más, la, la versión de casetera era más rápida de que cargar eh, Estas naves no hacían esto, no hacían todo este show de, de, de elevarse y toda esa cuestión Sino que avanzar nomás Casi me mata esa nave Ups De ahí vienen más naves, vienen kamikaze, kamikaze y me mato Uta, Me queda una vía Bueno, aquí también había una técnica que uno se ponía acá y de repente las podía matar pero Igual era complicado esquivar a la, la nave que es kamikaze ahí me mataron po Brigio, ¿eh? tenía su nivel de dificultad ahí partimos, entramos al sistema de nuevo, esquivamos la pared hay unos tanques, esto, estos contenedores rojos que son los de la, de la del fuel o de la gasolina por así decirlo ese radar que era como la cuestión que nos daba más puntaje una adaptación bastante buena de lo que era el arcade a lo que Atari. Bueno, obviamente Atari no tenía tanta tanta gráfica como lo que era un, un, una máquina de arcade, pero se hacía lo posible y nos hacía sentir a los pollos weón que teníamos un Atari en la casa que lo que era jugar estas versiones de juegos de video. A ver si matamos a Tannay y matamos al robot por último para que veamos el final del juego. Bien estoy jugando la versión de disquetera, que es la más complicada que la de cassette bueno, obviamente eh, eh, los cassettes bueno, tenían las pistas y cantidad de, de lectura de, lo, de los juegos pero la, la, el, el disquete de 5 cuarto tenía más espacio, entonces por eso da la posibilidad de tener más, más gráfica de aquí acabamos de pasar el nivel 1, 2, 3 A ver. y tenemos que pasar esta parte, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 <ríe> yo cuento los ladrillos que están en los muros y pasó por debajo. Esa era otra cuestión que era súper complicada. Un, dos, tres. Era complicada esa cuestión porque no... No, no, no, no cacháis cuántos ladrillos habían. Era como algo nuevo. Era una cuestión nueva de pasar esto de... de, de un, se veía como en dimensión... Puta, hay un nombre. Bueno, ahí viene el robot. De ahí les voy a contar. Había que dispararle porque el robot dispara un misil. De ahí lo maté. El, el, el robot al disparar el misil teledirigido, cagamos al tiro, o sea, no tenéis chance contra el, contra el misil, entonces tenéis que matarlo rápidamente. Vamos a ver si avanzamos un poco más. Ya lo terminamos el juego, en sí, ya el juego está listo, está terminado, pero ahora lo que empieza a cambiar en, el, en la segunda, en la tercera vuelta de la, de la base, es que las murallas y todo eso se empiezan a hacer más pequeñas, se, se hacen más angostas, entonces cuesta mucho más pasarlas. Y además, que estas naves que están acá, que no creo que las pases se ponen más. más cabronas, ¿sí? son. son más difícil de matar. Aparece el, una nave que es Kamikaze, que te, te quiere puro chocar, o entonces. un poquito más difícil. ¿Ven? Mira, mira, mira. ¿Ven? Ni el nivel de dificultad cambia. Y a medida que vaya avanzando y vaya matando más veces al robot, se va poniendo más difícil el juego. Es de esos juegos que nunca sacan, que lo único que hacen es ponerse más difícil y un... Eh, puta cacha, bueno. tenéis que como captar el nivel de... de que está elevada la nave para poder darle, bueno Bueno, a mí me mató una nave y ahí se quedó el juego y eso fue todo Pero bueno, Eso era Saxon, ¿ya? Era un jueguito del año 1984, a ver, vamos a revisar nuestra base de datos de, de juegos de video aquí en, en internet, ahí salió la barrita eh, claro, era un juego de, del año 1982 y algo muy importante Saxon fue lanzado en el mercado en el 82 y fue el primer juego en emplear la perspectiva asonométrica, ya asonométrica lo cual sirvió para darle el nombre al juego Axon de Axonometrics, proyección en inglés ¿Mm? bueno, posteriormente fue lanzado a múltiples, múltiples sistemas de domésticos como el DOS, el Apple II el Atari 400, el 800, el 2600 el XL la MSX, muy importante La ZX Spectrum, el Commodore Que también aquí hay mucha gente fan de Commodore ¿cachai? Para que no, para que dejen de odiarme que, que el Commodore también era bacán Y bueno, otra más Dragon 32, Astron CPC Y otras con la Ecovisión Y otras consolas, hay una cuestión muy importante Y yo les voy a contar, esta es la revista Mundo Atari ya una, una de las versiones de la revista Mundo Atari Esta es la revista Mundo Atari Nivel, eh, nivel eh, el, la ¿Cómo se llama? La, la revista Mundo Atari 17. ¿Ya? En la revista Mundo Atari 17 salía esta, esta, esta weá, weá, que es como una publicidad. Miren, fíjense esta publicidad. Aparece un cabro jugando Sega, ¿ya? Con un traje así como de, de, de avión, ¿no? puta, no sé si se ve ahí, ya. En Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice: Videojuego tridimensional Sega. Llegó a Chile la más alta tecnología en juegos de video tridimensionales. ¿Cachai? Por fin podrás tener en tu casa El más moderno y entretenido juego de video Con sofisticado joystick pistola de haz de luz Y anteojos tridimensionales ¿cachai? Lo verás, pero no lo creerás Ya ya esa weá nunca la puede creer Lo puede jugar en la casa de un amigo Yo no tenía esta cuestión del Sega ¿Cacha? Otra weá que es muy importante Dice, hasta ayer toda la acción se limitaba en la pantalla de tu televisor Ahora tú eres el protagonista Que uní, unido al Sega Scope 3D te transportan a la tercera dimensión, ¿ya? Y qué mejor que Saxon, que era uno de los juegos que ya estaban con este estilo medio 3D, como para llevarlo la, a la pantalla 3D del, ¿cómo se llama?, el Sega Master System 2. Pues bueno. ¿Mm? Vive el futuro hoy con Sega. A partir de hoy lo encontrarás en, bueno, Abastible, Casa Musa, Casa Royal bueno, hay que puras cuestiones de tiendas... Muricí, Compumaque, bueno, ya. Oh, hipermercado Unimark, Monami. Cacha, Además, podrá arrendar los Catridge en los clubs de video market y video internacional. ¿Ya? Ya, eso era. Pero, aquí va esta publicación de la, de la revista de Mundo Atari? Aquí yo les voy a mostrar una cuestión acá que se me ha que de la risa. Miren. Ahí en la pantalla están viendo un video de YouTube y esta era es la publicidad que salía en ese tiempo. Cacha. Y fíjense el juego: Saxon salió al tiro 3D. Ya, a ver, esperen un poco Se dieron cuenta en la pantalla, miren de nuevo, miren Pa, se salió para afuera, era 3D y, y bueno esa publicidad totalmente sirvió conmigo en ese tiempo yo estaba viendo este comercial y veo que esa weá se sale de la pantalla, esa imagen 3D se sale de la pantalla que loco, yo juraba que, que podíais tocarla o no sé, pues, sentirla como por acá, pues, como se ve ahí en la pantalla y ahí está el pendejo jugando con la Scope de la Sega qué onda los misiles salían de la pantalla, weón. Bueno, puta, yo era un pollo y lo admito. Si esa publicidad funcionó conmigo, además, yo quería puro dispararle una cuestión que anduviera por acá. Pero ahora viene lo más importante: ¿Escucharon Saxon 3D? Ese era el Saxon en tercera dimensión que fue adaptado para la Sega Master System 2 con, con, lo, con las Scope y con los lentes 3D, miren, miren cómo era. Que bacán, weón. Pero bueno, realmente el juego era así. Ese era el Sega, po. bueno, este es un video de un fans que está en internet que. que, que está mostrándonos cómo juega Sega. Eh, Master System al Saxon 3D, miren así se veía obviamente el trabajo lo hacían los lentes ¿m? pero ese era como como el Sega en tercera dimensión de la Sega Master System 2 con, con todo lo, el aparataje que traía la cuestión en 3D y todo el cuento ¿m? era como muy parecido a lo que acabamos de ver que era el, el Saxon de, de Atari pero claro, habían versiones como diferentes, Saxon de Atari y bueno Saxon de consola esto ya era una consola la tarea igual era un, era un sistema para poder trabajar y hacer cuestiones así así trae impresora era un computador ven es como que otra cuestión a ver si este compadre llega al final a ver veamos adelantémoslo no, no, no, ah, se murió pero bueno muy muy divertido lo, lo, lo que nos mostraron delante aquí, Puta, aquí se ven oh. muy chistoso aquí yo realmente que esta, esta, esta esa esa imagen esa imagen yo quedaba loco, o sea, yo juraba que la nave se veía así. Ayeres, miren cómo se mueve. Yo juraba que, la, que, que no sé, a poder tocar la nave, weón. Y cuando vi esa misma publicidad aquí en la revista Mundo Atari, más encima, ahí el pendejo jugando Sega, ¿eh? ¡Cacha, weón! ¡Qué loco! Y lo único que quería tener el Saxon en 3D, que nunca lo tuve, y tenía que ir a mendigárselo a un pollo, weón, que... Voy bueno, a decir quién es, pero, pero tenía esta cuestión. Así que me tenía que conformar con mi Saxon de Atari, pues bueno, vamos jugando una vez más un Saxon y vamos a ver si matamos al robot final de, de, del sistema Saxon. Así. Ya voy con mi Saxon 3D, 3D de Atari, ¿m? matando los tanques de benzina, esquivando esos misiles que vuelan, elevándome y bajando para que no me maten, esas barreras electrónicas y bueno, los aviones bueno, no mata el satélite no he memorizado el juego, no voy a jugar un juego así no me lo voy a memorizar todo el rato lo único que quiero es terminar esta grabación para ustedes matando al robot final y que les quede claro que es uno de los juegos que se van poniendo más difícil a medida que que va a ir pasando de niveles, que no tienen final no, no, no te va a salir una gráfica bonita al final no te va a decir, puta lo lograste, ni nada se te sale un congratulation, pon un mil y chao pero aquí estamos en el jueguito del recuerdo Y como nos gusta terminar los juegos Y dejar un, una pequeña guitágora de juegos terminados Vamos a terminar para usted Ups Saxon de Atari 800 XL Madre nave maldita Bueno, ahí ya pasamos Vamos a ver Se nos está acabando el combustible Dos, tres Bueno, por lo que, por lo que estoy cachando el EP Pareciera El EP pareciera que es el combustible, ¿no? Puta Nunca pude cachar lo que era eso, sí, sí. lo admito, no, no, no sé lo que era. Ya. Tratemos de no morir. Puta, pero con qué muere ahí, pues, si no. Nadie me disparó. Ay, jueguito. Me conformo con matar al robot y que seamos todos felices. Ya. me cargaba esa cuestión de que no podíamos cachar, no podíamos cachar la altura. No hay no hay como de, debería haber algo que te diga que mira, va a ese nivel. Tal vez al lado tenía esa barra, pero no no Bueno, yo lo admito. Sí, el juego me encantaba en lo que era gráfica. Me llamaba mucho la atención. Me me, me encantaba cómo se veía ahí con, el, con ese ángulo y todo el cuento. Pero odiaba jugarlo porque era complicado, o sea, no no no podía entender la, la cómo se llama y el ángulo donde teníais que tener al, a la nave Ahí me voy a morir bueno. Donde no maté ningún... ¿Cómo se llama? No maté ningún tanque de benzina. Es como el River Raid. El River Drive también era como la misma onda Bueno, ahí me mataron Voy a tratar de, de esquivar a esta nave y, y lo único que quiero Es llegar al robot final Y que se vayan felices Mirando al robot final de. De esta grabación, de repente pienso que había grabado el de, el de Atari, que era más, o sea, el de, de casetera, que era más fácil que este. Pero yo quería que las naves se vieran ahí en 3D, o sea, se, en 3D. Que se vean como que se levan y se, se achican. Algo parecido pasaba con el juego que era el zorro. Puta, puta, que mal, weón. Soy un malo, weón. Pasaba algo muy parecido con el juego del Zorro, que, que también cuando jugabais ese juego en disquetera teníais como eh, otra forma de, de ver el final o cómo llegar al, al final, te salía el nuevo escenario, era como una diferencia que existía entre la casetera y la disquetera, obviamente la disquetera tenía como más, más espacio y tenía era más rápida, porque como era por los dos lados el, el disco de 5 un cuarto, eh, teníamos la posibilidad de tener juegos con un poquito más de gráfica, nada más Ahora me conformo con llegar al otro extremo sin sin que me maten Otro juego que también tenía como la misma onda de, de esta cuestión de la altura Era el Rayo de Moscú Que también lo vamos a ver más adelante Que también era como una nave espacial y todo el cuento Bueno, ahí estoy dando vuelta en círculo Espero llegar a la base. Esto parece que va a morir mi nave. Listo, morimos. Pero al menos llegamos a la otra base. Y me conformo con matar ese maldito robot. Ay, ah, no me diga que hay que partís todo de nuevo. O sea, se te acaba el combustible y partís todo de nuevo. Maldito video game. Vamos. Ahora estamos con la energía suficiente como para poder llegar a la otra zona. Ahora la vamos a matar. Vamos a hacer la misma técnica de girar en círculo y lo único que tenemos que tener cuidado cuando giráis en círculo es con la nave espacial que, que se tira de kamikaze contigo, que esa que Tenéis que tener como el ángulo perfecto para poder darle que Tenéis que en realidad el ángulo perfecto para poder matarla es cuando está de tu mismo tamaño. Debería haber algo que te llegue así como un pitito, no sé, algo que te diga pipa, ahora sí la podéis matar. Pero no te dicen nada, tenéis que achuntarle nomás. Tenéis que tener cueva. Ya, llegamos. Ahora vamos a matar al robot. Ya, ¿no? Se está cagando el fuel. Puta, me mató un tanque, weón. Qué patético, weón. Ya Ya Ahí Ya, tres Seis Ahí Uff No sé ni cómo paso esas cuestiones Yo lo único que hago es contar los ladrillos No Es como el referente que tengo Y aquí lo pongo ahí a esa altura hay que disparar el robot que ni se ve la wea. Ahí está. Va a disparar el misil teledirigido y me va a matar. Ahí murió. Congratulations, you get. Bonus 1000. Y bueno, ese es el juego, pues ahí se acaba. Bueno, espero que le haya gustado haber conocido el final del juego de Saxon, haber conocido al último personaje del, del juego también, que es este robot maldito tardo, lo odiamos mucho y bueno, otro detalle más que me gustaba mucho de este juego es esto que están viendo acá abajo, la gráfica que, que, que hacían weón, del juego era la raja, yo de hecho ando puro queriendo hacerme el póster de Saxon y lo voy a tener aquí en mi pieza y lo voy a poner ahí porque encuentro que se ve la raja, es como bien bonito el, este póster que estamos viendo acá. Bueno, ahí me acaban de matar y sacado el juego y acá el final, ya saben cómo es, ya saben más o menos cómo funcionaba la temática del juego en 3D, o los juegos que son como en perspectiva asonométrica, ¿eh? de Saxon. ¿eh? Así que, bueno, eso, por pues no sé qué más contarle a ver si tengo alguna información más por aquí en internet que les pueda, que les pueda revisar, no, no, no veo nada entretenido, nada nuevo, o sea ya, ya más que todo eso, es todo el juego. ¿Mm? Lanzado al mercado en el año 82, ya, ya le había dicho eso. Estudio de Sega. Bueno, eso, pues, estimados seguidores del juego del recuerdo. Ahí está Saxon para ustedes, uno de nuestros de nuestro jueguitos del recuerdo que se une a la colección. ¿Mm? Yo me voy a quedar jugando Saxon entonces y los voy a dejar aquí hasta una nueva edición del juego del recuerdo. Es complicado el juego de a este. ¿eh? ¿Qué quieren que le diga? Ya, chao, que estén bien, cuídense.